Amigos, la niña de las velas. Seguramente ya todos saben de lo que estoy hablando, pero si aún no han visto el video, adelante con las imágenes. Sí, Este video se volvió súper viral y en unas cuantas horas inundó las redes sociales, se le hicieron memes, stickers para Whatsapp y creo que hasta un video musical, o sea enloqueció al mundo entero. No lo digo yo, lo dice Google porque si buscan la niña de las velas hay 93 millones de búsquedas y si escriben la niña viral hay 102 millones de búsquedas. Y en este video les contaré quién es esta niña, qué fue lo que pasó después del deschongue y por supuesto que les mostraré los mejores memes que hemos encontrado. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esta nueva sección del canal se llamará antes de que fueran virales porque somos súper creativos. Oh en donde claramente hablaremos de las cosas, situaciones o personas que se vuelven virales. Y como serán videos cortitos, pues nada, empecemos. Las protagonistas de este video son la cumpleañera María Eduarda de 3 años y su hermana María Antonia de 6 años. El lugar es Pato Branco, Paraná en Brasil y la fecha fue el domingo 18 de octubre cuando como pudieron darse cuenta estaban celebrando el cumpleaños número 3 de María Eduarda. El video fue grabado por María Aureluc, una ingeniera de 25 años quien además es la vecina y madrina de María Eduarda. Hablando de cómo se viralizó el video, Gabriela dijo Primero publiqué en mis historias de Instagram, luego la familia empezó a compartir el video en nuestros grupos y cuando nos dimos cuenta todo Brasil ya estaba reaccionando a la situación. Por supuesto que María Antonia estaba celosa de que su hermana menor era la que estaba recibiendo toda la atención, los regalos, los abrazos y el amor. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Hi. Pero según Gabriela, en términos generales, las niñas se llevan súper bien. No lo sé, Rick, parece falso. Pero pues existen los celos de hermanas y a María Antonia se le hizo fácil opacar el momento de su hermana menor y decidió hacerlo con una actitud que a muchos nos dio más bilis que a la pobre María Eduarda. Lo que María Antonia nos esperaba era la reacción de su hermana menor, una niña fuerte, independiente y que no permite ni permitirá que nadie le sople sus velitas. <risa> y si hay que deschongarse a alguien para impedirlo por supuesto que no lo duda pero qué fue lo que pasó después del pleitazo bueno pues véanlo ustedes mismos tones de No, no no a María Eduarda se le pasó el coraje que su hermana le había causado después de que pudo volver a pagar su velita ella sola. ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó, ya pasó. Y como a los tres años de edad el rencor y el coraje duran lo que dura la carrera de alguien que se vuelve famoso con un video viral. Hay muchas cosas. María Eduarda invitó a su hermana a partir el pastel con ella. La mamá de las niñas es marines Dos Santos Fernández quien es enfermera y su padre es Antonio Fernández quien es administrador y ambos han declarado que ellos no incentivan la violencia y que la relación de las niñas es buena. Se quieren y son amiguis y toda la cosa, pero pues estaban en sus 5 minutos de divas y sucedió lo que todos hemos visto por todas partes. No, no, no, no. Y bueno, ahora les pondré los que nosotros consideramos que son los mejores memes, los más chistosos, ingeniosos, divertidos y vanguardistas del momento. Y bueno amigos, este video causó mucho furor porque aunque está un poquito mal, hay que aceptarlo. sí está chistoso. Y la gente ya hasta está escogiendo equipos. Sinceramente yo todavía no sé qué equipo soy. O sea, tengo sentimientos encontrados con la manera en la que actuó María Antonia. Y me da tristeza María Eduarda, pero al mismo tiempo todo el video me dio como vida. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y sé que está mal, pero ayer no podía dejar de verlo. Y me daba risa y coraje al mismo tiempo. Fue una cosa muy extraña. No veo nada. Hace frío y calor. Hay lucios, cuida. Además, amo que las dos niñas tengan nombre de telenovela. Eso todavía me da más vida, porque es como María Antonia, no María Eduarda. y ¿Qué? Espera, muchacha. ¿Qué quiere? ¿Cómo te llamas? Marisabel Sánchez, para ruile y adiós. Y qué decir de los memes que son una joya. Yo de verdad quiero compartir todos y cada uno de los memes. Pero en fin, a mí lo que me interesa saber aquí es lo que opinan ustedes de toda esta situación. ¿Qué team son ustedes? Expláyense en la parte de los comentarios que estaré leyéndolos. Nada más. más. Hala Madrid. Sí. De qué equipo eres?